¿Qué? El día de hoy estamos nerviosos porque tenemos mucho sin hacer ejercicio y se debe a eso tenemos a un invitado que es muy fitness. Él está cholo, está exacto, fuerte, está cholo, está muy fuerte la está, neta. Está mamado, como se dice en México. <risa> Él ya está calentando y ah, lo ah, va exacto. a poner a calentar ahorita. Se llama Julio. ¿Entiende? ¿Es este? <risa> Él es de aquí de Puerto Vallarta, es igual que nosotros. Sí, no no no andan igual tampoco. Ah, no. Exactamente. ¿Cuál días tienes haciendo esto? Unos 8, 9 años. Claro, wow, ya tienes bastante. No, no, yo, yo ¿Tú con... cuánto tenías, Mario? No, yo con dos días ya sé. <risa> ¿Qué vamos a empezar a hacer? ¿Qué nos vas a poner a hacer primero? primeramente vamos a calentar las articulaciones para empezar a darle control. Ok, a calentar. A calentar. A calentar. Uh, uh. Pues bien, ese es calentamiento principal para, para antes del entrenamiento. Okay, ya después viene lo pesado. ¿Qué nos va a poner a entrenar? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un entrenamiento de espalda y bíceps. ¿Vieron ah. cómo le hace? Él <risa> <risa> <risa> sí tiene, Mario. <risa> calles, me lleva. Imagínate, nueve años de entrenamiento yo. Tres días y ya. Ese ese solamente es, es calentamiento. Sí, es un calentamiento. No ah. tengo ya para para estar, ¿Con ¿qué? Sí, para nuestro pero es parte de la No. No. No puedo,! Sí, Con las mangueritas. Ajá. Ah. Leve, leve. Sí, toda la extensión del brazo, se cuenta el codo, es como una bisagra. Lo único que vas a hacer es esto. Es para este espejo, mira, para ver la posición. Exactamente, ¿eh? para que te motive, ¿verdad? Motivación. Claro, claro. Sí, claro, es que tienes que cuadrar. ¿Pero cuánto antes de esto? Unas 15 repeticiones, 3 series. Ok. Es calentamiento, pero a la larga se hace pesado. Ah, ¿eh? sí, exacto. ¿Cuánto tiempo es de calentamiento? Unos 4 o 5 minutos. ¿Qué ¿No sientes tú cuando ya, okay, ya estés listo? Madre. Sí, porque la verdad hay muchas personas que todavía no gimnasio y luego, luego quieren a. Sí, empezar con lo cuando, fuerte. Es cuando pasan las lesiones. ¿no? Tú puedes. Lo puedes también como consejo, hazlo de manera invertida. De manera invertida, ok, te avientas y bajas lento. Aquí lo estoy haciendo de manera normal. En cambio invertido, ok, te avientas y bajas lento. En vez de subir lento, sí, sí funciona. Sí, sí funciona. Sí, sí, sí, sí, sí, sí más pegado mejor baja lento a cumplir, bien. no es que si es difícil esto. esto la verdad sí mañana hey, mañana no vamos a poder <risa> levantar nada nomás esto y quién te inspiró para hacer ejercicio o por qué lo haces más que nada me inspiró mi papá y un amigo que se llama Carlos bueno le decimos Charlie si ¿Sí? mi papá todavía hace ejercicio pero wow. Era pisciculturista de hecho. ¡Ah, ah órale! Le eh. si tienes... vamos sí unas fotos. Sí, exacto. Si ¿Lo de hago? hecho, logró un Mister México, si wow. no wow. recuerdo, 1986 o 82 De hecho, ahí tengo la revista y todo wow. el pedo wow. ¡Ah, qué chido! Ya viene chido? de sangre. De sangre, ajá. Y pues bueno, vamos a seguirle. Muy bien, Paul, vamos a empezar ahora sí con la rutina. De... Ahora sí va a empezar con la rutina fuerte. Y vamos a empezar con un ejercicio que es jalón al pecho. Eh, <risa> dice dice Julio que esta, esta máquina se llama jaula. Es para varios ejercicios. Aquí el jalón va al pecho, que si la espalda sea es totalmente recta. Y sí, el jalón no hacia el pecho. Ok. A ver. ¡Orele, por a Blichi! Que okay, el agarre, precisamente desde aquí, partes al revés. De aquí. Ah, claro. ok. Ahí, bien. Toda esa repetición, les mando dos dedos. No, <risa> <risa> ni las contó. Es la Pero pues estabas para acá. Ajá. No estaba recto. Ah. okay. Si Chao, ya, bueno, ya, o sea, se mamado, ya, se, ya se siente bien mamado aquí, ya se siente como tú. Esa ya <ríe> <siendo> como él. <ríe> ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, dino, cómo hacer jalones para ampliar más nuestras dorsales. Ah, okay. ok. Aquí yo siempre me paro de manera recta y amortivo Ah, ok. Es... Ah, así es, inclinado. Sí. Y aquí cierro. que me agache y leo que te digo si no vas a ver el baño Mario sí, un para frente en vez de tener la, la, la espalda encorvada sácala sí, en pocas palabras para la nalga el sí, que no enseña no vende era diez, pero ya lleva 50 Ella lleva lo el doble Ya, ya supo la Listo. técnica, ya aprendió. Mañana se me olvida, no importa. <risa> Una pregunta, ¿el peso es para músculo o es para tonificar? Realmente eso es un mito. No, no hay como un... un peso. No lo determina el peso. No. Ah, ok. Ahí está la respuesta, exacto. Pues bueno, favor tú sigue, dale. Un poquito. El mismo peso es lo que te lleva como dicen los, el que no enseña no vende dice mira ya, ya te pasaste no ya ya cortale ya córtale Vamos a hacer de más ¿sí? ya estuvo hizo como 50 bueno ahora sigue sí, otro ejercicio Mario favor, ya me siento bien mamado ¡Oh! allá estamos los cambios sí. oh, ya me siento bien mamado así como él ¿Eh? ya estás como él Mario en una hora ya estoy igual que él aquí el siguiente ejercicio que sigue vamos a hacer un remo con la barra Z barra ah, ah ok por eso se llama okay. así ahorita le voy a añadir peso y voy a decirles cómo. vamos a amortiguar un poco el balón Ajá, exacto. Miren, Maya tiene 20 kilos. No, pero recuerden empezar me con la bien técnica. güey. siento bien. Van a soltar los músculos. Para acá, mira. ¿No? Tú puedes, Paul, tú puedes. Dale, Paul. ¿Cuánto llevas? 12. Ah, Ok, para, oh. eh, ya con eso, ya ver la comparación. Ah, sí, casi iguales. Nomás faltan 10 años más. Por lo regular, ¿cuánto tiempo haces de ejercicio? Una hora, hora, 20 minutos. Ah, ok. Depende también pero. Y es un ejercicio así muy, muy intenso. Depende lo, lo que vaya a hacer el ejercicio o el músculo que me, que me toque. No, de no sí, a seguir. Remo con mancuerna de manera individual. Ah, Ahorita okay. lo voy a explicar. El movimiento es de forma diagonal y girando la mancuerna. El, el movimiento, movimiento nomás lo hace el brazo. El tronco ya no lo movemos. Más paso lento, eh, no así. ¡Eh, no así. Lento. Ah, exacto. No, más, más rápido, más más, Más rápido, más mamá. <risa> ah, ok, ya. Me faltó el giro anteriormente. Ah, eso, Tilly. <risa> eso, Tilly. <tílín. risa> <quería los> <risa> <risa> Tienes que hacer ruido para que, sea, para que valga. Tienes que hacer ruido. No, ahorita no sirve. Exacto. Exacto. Les digo, 8 repeticiones y hacen 200. Pues no. Ey, sí. Nos excedemos, no, Mario. No, contamos. no sabemos contar. No. Okay, ya finalizamos espalda. Vamos a trabajar nuestros bíceps. Vamos a hacer 100 repeticiones unilaterales. Okay. ¿Qué quiere decir un ejercicio unilateral? Con una sola extremidad, ya sea una pierna, un brazo o qué sé yo. Ah, ok. Va de esta manera. manera. Aquí aplicamos también el giro. Vamos. Sí, el movernos los codos. El codo, nuevamente, es como una bisagra. Al acabar de ahí, seguir con esto. Ah, okay. Aquí solo vamos a hacer una tensión con las cuerdas formando una cuadra. Ok. Aquí solo tensión de 12 segundos. ¿Qué hace? No. El no. Ah, ah sí. ok, gracias segundo. Mañana vas a acabar bien ya me Imagino mañana. Si ahorita ya me duele ya me imagino mañana. Le queremos agradecer aquí a nuestro amigo Julio, que fue, fue nuestro instructor, la verdad y, y se portó bien chido. con Sí, nosotros. la verdad es pues, un instructor bien a todo dar. Deja tus redes aquí. Ah, tu Instagram, aquí, aquí abajo. ¿Cómo estás en Instagram? Estoy como Julio Villalbazo Sofit. Dale like. Y suscríbanse sí, activen sí, la, la campanita, manita, right, right, right, so. y, y de también videos, recuerden de, Instagram Instagram y de Facebook, recuerden right. seguirnos en Facebook y darle like y seguir, y pues ya ahora sí nos vamos a despedir Mario, gracias a Julio vamos a amanecer bien apurreado, <risa> y, <risa> bueno, y nos vemos en bye, el siguiente video, bye. gracias. Bye.